Bueno, después de más de cuatro meses de proceso y de maniobras dilatorias por parte del, del equipo de gobierno y en especial de Paco Cuenca, del alcalde, eh, el Consejo Consultivo, eh, mediante un dictamen, ha venido a darnos la razón en todo lo que planteábamos. Eh, ha confirmado que Pilar Rivas tiene que pasar a no escrita y que, de hecho, este paso tiene que tener efecto desde el mismo momento en que el partido lo comunicó. Eh, ha ratificado esto eh, que Cuenca, como decimos, ha dilatado durante meses de forma absolutamente irregular. Eh, el consultivo viene a decir esto, que cualquier actuación además que Pilar Rivas eh, haya hecho en el ayuntamiento o que el, haya, el ayuntamiento haya hecho con su participación desde que se comunicó su expulsión sería nula, sería nula. Esto es muy perjudicial para el ayuntamiento y para la ciudadanía y la responsabilidad de esto la tiene Paco Cuenca. Eh, además, respecto a Luis de Aro, el consultivo no avala que permanezca en el grupo en absoluto. Al consultivo no se le ha preguntado sobre esto y el consultivo no avala esto. Y deja muy claro además que esa decisión corresponde al partido porque el, los partidos, los grupos municipales son extensión del partido en el ayuntamiento eh, entonces la decisión es del partido y el partido lo comunicó debidamente y esto es lo que se sigue dilatando al consultivo no se le pregunto y el consultivo no avala en absoluto esta decisión eh, lo que entendemos es que este viernes tendríamos que recuperar desde Vamos Granada nuestra representación en el pleno municipal esa que nos, nos ha sido escamoteada desde hace meses eh, repetimos todo este proceso nos ha generado un gran sufrimiento y ha vulnerado gravemente nuestros derechos de participación política. Y es más, algo muy grave. Eh, Paco Cuenca ha permitido que se utilicen los recursos del grupo, que al final son recursos públicos, para un destino que no es el que le corresponde. Aquí ha podido haber incluso malversación de fondos y la responsabilidad es de Paco Cuenca. Esto puede afectar gravemente a la tesorería del Ayuntamiento de Granada por la responsabilidad que eh, implica. Esperamos que Paco Cuenca no eh, decida eh, seguir por este camino que es muy riesgoso y que tiene graves consecuencias para el ayuntamiento y para la ciudad manteniendo a Luis de Aro en un grupo eh, y dando abriendo cualquier posibilidad a que Luis de Aro actúe en representación de ese grupo al que ha negado del que ha renegado y al que ha difamado públicamente eh, es imposible en qué cabeza cabe que una persona así pueda representar a Vamos Granada esto es inconcebible y entendemos que el alcalde no debería ni siquiera pensárselo eh, a pesar de todas estas trabas que que nos, se nos están poniendo, eh, Vamos Granada ha hecho un trabajo impecable, tres de los cinco casos eh, de corrupción, de investigación por corrupción que tiene ahora mismo abiertos el Partido Popular, han sido denunciados por Vamos Granada, por esta formación, a pesar de todas estas trabas y a pesar de sus trásfugas. Entonces, mmm, eh, esto no lo está haciendo el PSOE, no está levantando alfombras, pero lo que decimos es que no se nos bloquee nuestro trabajo. Nosotros lo que queremos es que esto se resuelva, entendemos que el consultivo avala todo lo que venimos planteando y esperamos que esto se resuelva lo de aquí en adelante y nosotros podamos seguir trabajando por la ciudad.